Hola hola chicos de Priceline, saludos, mi nombre es Albani, estoy aquí hoy con mi hermana eh, Muchas gracias por estar ahí a los que nos sintonizan desde Twitter, Instagram, YouTube, Periscope y Podcast de Priceline El día de hoy le vamos a hablar sobre situación Venezuela o situación de venezolanos aquí en Madrid Bueno, ella es mi hermana, se las presento Hola Ella es Génesis Ella nos va a hablar un poquito sobre su historia de cómo llegó aquí a Madrid Ella eh, tiene tres años acá y con el transcurso del tiempo, bueno, ha sacado a la familia como ha podido adelante a los que están en Venezuela, a los que están aquí, por lo menos yo que ya estoy aquí tenemos un hermano que también está acá, actualmente ahorita está trabajando y bueno, mi hermana nos va a echar el cuento de cómo llegó eh, tu travesía, cómo saliste de Caracas bueno, eh, yo me vine en el año 2016, en enero del 2016 tomé la decisión de venirme a España en diciembre del 2014 eh, ...pues ya la situación en Venezuela ya estaba un poco difícil... ...pero como les contaba antes, yo decidí venirme a España... ...fue más por un, por un capricho, porque me gustaba Madrid... había estado en España y quería vivir aquí... ...pero quería vivirlo más a, a tema de, de aventura... ...y no de, de emigrar, pero con el pasar del tiempo... ...ya estando aquí, pues al final decidí quedarme en España... ...porque ya la situación estaba muy muy complicada en Venezuela... Yo viajé a Venezuela en el año 2016 y también en diciembre y pues todo lo que vi fue lo que me, me, me tomó a, a, a decidir, determiné de decidir de que o me quedaba en Venezuela a pasar trabajo o me venía a Venezuela y me traía a mi familia, que eso bueno, que es lo que he estado haciendo. Hasta el día de hoy. Sí, pero desde siempre ha habido muchos problemas para salir de Venezuela, por lo menos así sea de turista. Tú, te, tú que te viniste para acá con una visa de estudiante, necesitabas mucho dinero para comprarte un pasaje, porque también necesitabas el efectivo para entrar al país, te pedían muchos papeles. ¿Cómo fue tu caso? El tema del efectivo no era tan necesario al momento de entrar a España. Eh, todo eso te lo pedían cuando pedías el, el visado en, la, en el consulado de España en Caracas. ...que tenías que tener hospedaje... ...que tenías que, que demostrar que podías venir a España... ...y pues mantenerte el tiempo que ibas a estar... ...que en mi caso era seis meses nada más... ...que esa era mi intención, únicamente estar en, en Madrid... ...hacer un máster y regresarme a Venezuela... ...porque no tenía un mal trabajo... ...soy ingeniero en sistema, ...hubiese podido conseguir cualquier trabajo en, en Caracas... Eh, ...pues no fue fácil... ...porque primero en el momento para el 2015... Eh, fue cuando ya empezaron, o en el 2014, ahora no recuerdo, cuando empezaron a regular mucho el tema de Cadivi Pues por ende no teníamos dólares Y empezaron también a ponerse muy o muy caros los pasajes o que no había pasaje Y en mi caso fue que no había pasaje a España Yo tuve que comprar un pasaje de Caracas-Londres El cual ese pasaje me costó en su momento mil dólares, mil noventa dólares Pero era difícil conseguir mil dólares en Venezuela Sí, porque no podías adquirir los dólares a través de Cadivi, porque bueno, eh, si me están escuchando muchos venezolanos ¿saben Bueno, pero, pero la explica la audiencia que es Cadivi para los Cádiz, no venezolanos Cadivi es eh, el ente gubernamental que, que se encarga de... ¿cuál sería de la el palabra? Cambio, ¿no? Del mercado de divisas, sí, como del, del el mercado de, de sí. divisas, el que me autoriza y me da permiso de yo comprar dólares con mi dinero porque no es un dinero ni siquiera que me regalan, es un dinero que es yo, tuyo. que es mío, que yo estoy, yo con mi dinero, con mis bolívares, voy y les pido, mira, necesito dos mil dólares, pero.. pero y eso lo vas pagando, ¿no? Y eso con tu tarjeta de crédito. Con la tarjeta de crédito. En ese momento era con la con la tarjeta de crédito. Yo pues, ¿cómo pude comprar el pasaje, eh, para el 2015, 2014, a finales del 2014, o a mediados del 2014 empezaron a hacer lo que se llamaba la famosa subasta de sicap. Yo empecé a ¿Es subastar sicap. <risa> era era como un, un paralelo a cadivi. Era subasta. lo mismo, pero era un paralelo. Era para gente que pues tenía dinero y pues podía comprar dólares en ese momento con el banco. Yo tampoco que tenía mucho dinero. Pero necesitaba bastante bolívares para hacer eso. Sí, me acuerdo que yo en ese momento tenía 50.000 mil bolívares. Y eso era mucho dinero. Era mucho <risa> dinero para el 2014, pero era porque me, eh, me iba a ir de viaje, quería irme de, de vacaciones, el viaje no se me dio y decidí pues, no gastar el dinero eh, a lo tonto y hice las subastas de SICAP. Estuve, si mal no recuerdo, desde agosto, agosto, septiembre, hasta diciembre que me dieron lo, los mil dólares y pues me cayó justo el mismo día que me habían enviado la carta de admisión de la universidad porque yo había me postulé para un máster en el que te dan una beca y justo ese mismo día por la mañana me habían llamado para decirme que, que había optado o sea que me había ganado la beca o sea que tenías que decidir entre la beca o venir no no la beca fue aquí en Madrid ah, pero la... la beca te incluía todo el... no solo un descuento en lo que era el, el, el pago de, del máster que eso lo hace muy es muy común aquí en... en pero España. tú al ganarte la beca, ¿cómo hiciste para conseguir la visa? Porque eso es un tema complicado también. No le dan visas a todo el mundo. No, pero la, la visa vino después, porque yo tenía que tener el pasaje, tenía que tener el hospedaje, tenía que tener la carrera. ¿Y carta. la beca que te pagaba? ¿El pasaje y todo eso? No, no, eso de la, la un descuento de la carrera. Un descuento, y un ya descuento está. de la carrera. Pero en Madrid. En Madrid en una universidad, ¿En universidad una, en Next International Business School es una escuela de negocios que está aquí pero en, en, en la calle Almagro parte, lo demás era de tu parte sí. ¿no? pero claro es que me, me llaman por la mañana a decirme eso y yo decía y cómo me voy yo si yo no tengo dinero para irme a, a España yo tenía claro que me quería venir a España porque me encantaba Oye, Madrid la audiencia te puede preguntar o no? claro, sí, claro. es que no se atreve <risa> <risa> vale, sí pueden hacer todas las preguntas que quieran Sigue, sí, pueden sí, hacer sí. todas las preguntas que quieran vale. Y pues bueno, en, ese, en esa tarde, noche, cuando me llega el correo de SICA, de pues tenía ya el dinero adjudicado en mi cuenta, que lo podía usar. Entonces pues ahí fue cuando dije, pues nada, me voy para España, me voy a Madrid. el pasaje? No, yo compré el pasaje casi un año después, porque eso fue en diciembre del 2014 y yo habré comprado el pasaje en junio julio, algo así. Porque, yo claro, me acuerdo, yo me puse a llorar. Sí, porque que es que, yo lloré cuando me dijo que se iba a comprar el pasaje porque yo pensé que de verdad se iba a ir Claro, lo que tiempo. pasa es que el, el, el, yo, llegué, yo llegué a mi casa esa noche y le dije a mi mamá, me voy a España Y los dos se me quedaron viendo así como que, ¿Ah? ¿Que tú qué? Yo, sí, me dieron la beca en la universidad, tengo el dinero para el pasaje, me voy Y bueno, como mi papá es, como es mi papá, me ¿Cómo dijo, es tu que es, es una persona que te dice ¿Quieres, hacerlo? Eh? ¿Quieres, Quieres hacerlo? hacerlo? Hazlo Genial Adelante eso, eso es un buen padre Y como no tenía pues ninguna traba, nada que me impidiera venirme pues me... me... ¿Y te gusta la aventura? Que no lo has reconocido en Instagram <risa> Pues sí, en ese momento sí pero Yo todo, creo que ahora no lo hubiese hecho Todo ha sido mucha aventura Todo, no ha sido fácil pero bueno eh, Luego en eso... quiere, Eres un ejemplo a seguir Ay. Claro. A Ella lo sabe. Bueno, en ese tiempo de, si mal no recuerdo, era julio o, o, o agosto. Bueno, no, primero me vino el tema de que se me vencía el pasaporte. Joder. Y eso es un tema en Venezuela. Y en Venezuela eso es un tema, es pero un yo tema, tuve ¿no? suerte, yo tuve suerte que pedí cita en junio para sacarme el pasaporte y en julio ya lo tenía. ¿Y tuve tuviste, suerte... ¿tú que pagar? Porque ahorita, no, no, Ahorita tienen que pagar. No, no, yo no pagué Ahora más. Ahora tienen que pagar para un pasaporte. 1.500 dólares, ¿no? 1.500 dólares por un pasaporte. ¿Eso ¿Qué es? ¿Y te lo aquí me lo dan gratis en España. <risa> y te lo entregan a los tres meses. <risa> no, yo no tuve ese problema. Yo como que todo se dio de una forma como que eso era lo que tenía que hacer sí. y pues bueno lo hice. Es que por ahí dicen que lo que es para <risa> ti será para ti. <risa> en esos meses pues yo lo que hice... Eh, recopilar todos los papeles, los, el hospedaje, eh, la manutención que pues por la edad que tenía, que tenía 24 años eh, tenía que ser por parte de mis padres, que ellos hicieran una carta que, ser, que se responsabilizaban por mí, de que se iban a hacer cargo de mí estando yo aquí en España, aunque bueno ha sido todo al, al revés. revés bueno pero después que se te vence la visa que estabas acá ¿Qué decidiste hacer? ¿Regresarte? ¿Quedarte? No, lo que pasa es que cuando yo llegué en enero del 2016, mi visado era hasta el 31 de julio del 2016. Un mes antes, yo pues me matriculé, pagué, porque ese máster, los dos los tuve que pagar, pero el otro tuve que pagar 2.000 euros de mi bolsillo, que fueron no fue fácil, para, para, para que me dieran la carta, para yo poder ir a extranjería y volver a a renovar, para renovar el, el visado eso fue en junio del 2016 y lo hacía porque ya yo tenía pasaje para irme en diciembre a pasar navidades a, a mi casa eh, todo eso fue un, todo fue un rollo porque en junio metí los papeles, pasaban los meses, pasaban los meses en noviembre, como ya yo viajaba en diciembre, pues fui a ver por qué no me habían renovado no me habían, no tenía respuesta, pues resulta que mis papeles se perdieron Joder. Por ningún lado aparecían mis papeles, nada, y eso es algo que, que es digitalizado, o sea, no, no es un papel que yo entrego en físico. Pero bueno, mis papeles no aparecían en el sistema. Yo tenía dos opciones, o escribir una carta que tardaba tres meses en en, en, llegar, en, en responderme, ¿sí? no sé, sí, en contestarme. Y ya te convertías en, o sea, estabas totalmente ilegal. Sí. O volví a meter todos los papeles y que, sí, y que toda la solicitud. Exacto, toda la solicitud, volver a pagarlo. Para que Para que el trámite estuviese en revisión, o sea, o en trámite, sí. para yo poder pedir la autorización de retorno para poder irme a Caracas en diciembre y volver en enero. Pues como ya yo tenía el pasaje comprado, pues decidí simplemente este volver a hacerlo todo, tal Volví a pagar y lo volví a hacer. Pero no te renovaron la visa no cuando yo vuelvo de venezuela yo estuve un mes en venezuela que, que bueno que también te lo estaba contando antes que fue allí cuando yo decidí porque yo fui a venezuela a ver y que ya en ese diciembre la Dice situación viste a ver cómo iba la cosa si sí, sí, porque estaba es que fuera. todo el mundo me decía que, Re no, recuérdale que no fuera recuerda en la audiencia qué año era más o menos eh, diciembre del 2016 Ya acabé acabe de conectar en diciembre del 2016 estaba, estaba aquí la crisis ya había empezado la crisis claro no por eso que todo nada. el mundo me lo decía y yo no me lo creía porque es que yo había yo, tenías yo, que ir a verlo yo creer, tenía, ¿no? no tenía un año todavía de haberme venido a España es que las cosas hasta que no se ven claro, cuando veces... tú te fuiste uh, existía el papel toalé, el papel higiénico cuando regresaste ya no había Joder. no, ni las toallas sanitarias yo tuve que llevar o pasta ¿Y la dental medicina, que dice la gente desodorantes, <coughs> pasta de dientes bueno, yo me fui a Venezuela con cinco maletas de las que Joder, en esa claro. maleta lo único que iba mío era eh, la ropa que llevaba puesta y tres o cuatro camisas nuevas, más nada pero yo no llevaba nada. llevaste, nada. llevaste Ni la ropa interior. Porque todo lo que llevaba en esa maleta era champú, acondicionador, eh, pasta dental, desodorante, ropa, zapatos. Y esto era que fuiste para Navidad. Volviste para, para, sí, pa y Navidad. para Navidad. Y, y llegaste allí y te asustaste. Cuando sí, llegaste, ¿no? Cuando para llegué, Venezuela. ya la semana estaba. Cuando me regreso, Pensando cuando me volví, regreso, ¿no? cuando sí. Claro, Pero claro, claro, al mismo tiempo diciendo como que o sea, me quiero quedar yo en mi casa. Un mes en Venezuela en el diciembre de 2016. ¿Cuánto dinero te llevaste y cuánto gastaste? Eh, para esa época, eh, al cambio, fueron 700 mil bolívares, que fueron 200 euros, para, para el 20 de diciembre del 2016. Y no me alcanzó. Yo pensaba que me iba a alcanzar, pero claro, un salario mínimo en ese entonces era 15 mil bolívares. Yo decía, con 700 mil bolívares soy millonaria, pero 700 mil bolívares, y cada vez que me metía en el supermercado a comprar tres cosas, eran 100. ¿Y 15 mil bolívares en ese entonces eran como, como 20 dólares, 30 dólares? No recuerdo, no recuerdo en cuánto estaba el dólar en ese momento, pero, pero no me alcanzó. Estando en Venezuela, tuve que pedirle el favor a un amigo aquí en España, aquí en Madrid. Que me prestara 100 euros, que cuando, cuando llegara, este se lo, se lo devolvía, porque no podía hacerlo yo, porque como el banco me pedía un código de verificación, pues mi número de España no me funcionaba en Venezuela. Claro. <coughs> Total, que te volviste otra vez para España, ¿no? Me volví otra vez a España en, oh, en enero del 2017. En febrero. ¿Con la visa de estudiante? O ya? Con la autorización de retorno. Ah, no, no y la visa de estudiante estaba en trámite, estaba en revisión. En febrero, este me llegó una carta en el que me habían rechazado, me habían negado ese visado. Imagino que fuiste a reclamar o sí, a preguntar. Sí, claro, a preguntar. Eh, lo que pasa es que yo en ese momento, eh, supuestamente, era, fue algo que me dijeron a mí antes de yo venirme a España, que con el visado que yo tenía yo podía trabajar legalmente 20 horas a la semana, que no es así. Puedes hacerlo siempre y cuando tengas una autorización para trabajar. Como yo eso lo obviaba, no lo sabía, pues yo estaba trabajando y tenía un contrato tan y tenía tranquila, nómina. ¿no? sí tan tranquila estuve trabajando y para febrero cuando me niegan el visado fue porque yo no tenía una autorización para trabajar ¿Y entonces me en estaban detectado que estabas trabajando ¿no? sí claro porque estaba de alta en la seguridad social en hacienda ¿Todo en todo, eso, todo entonces me pidieron la autorización para trabajar pues obviamente no la tenía porque tampoco la podía claro. pedir porque no tenía una visa vigente porque, se porque yo hubiese, yo hubiese podido pedir, se puede pedir, si te das como estudiante y eres venezolano. Este, y, decides quedarte y si decides exceso, quedarte y tienes y, y, y tienes el, el, la, la visa vigente puedes pedir no puedes pedir ya claro, trabajado ya te decían que aquí que cuidado, qué no, loco. Me... imagínate lo que estábamos claro. hablando hace rato que mis padres si hubiesen si hubiesen venido a España hace 30 años y no le piden tantos papeles para trabajar sí quizás no, no y mi bisabuelo hace 200 lo tampoco... los, los españoles que emigraron a Venezuela claro. tampoco le pedían tampoco no, les pedían tanta historia pero bueno y cómo lo solucionaste que nos tienes intrigado Ajá. Pues... a la audiencia y a todos y so, hagan todo, preguntas. Yo, Si hay preguntas, tú encárgate ahí en hay Como yo estaba estudiando, al final pues yo tuve que dejar de trabajar y, y tuve que hacer, fue un convenio de práctica Aproveché pues a lo que podía mientras seguía Porque a todas estas que me negaron el visado tuve que pagarle un abogado El recurso con el abogado sí. Me volvieron a negar el recurso, volver a meter otro recurso pero todo esto era hasta el 30 de septiembre del 2017 y mientras que o sea, hacías, seguías trabajando ¿no? Supongo, pero un bajo vivir. un convenio de práctica ah. que si sí lo podía hacer siempre y cuando la, la universidad pues me, me emitiera toda la documentación y la empresa pues lo aceptara y así hice hasta septiembre del 2017 como al final no me, me lo negaron al final nunca me lo aprobaron, el recurso quedó ahí, no, no pasó nada te quedaste totalmente ilegal por me atención. quedé me quedé ilegal pues decidí pedir el asilo político porque la situación eh, mi papá trabaja para, para el estado y ¿De contaba, venezuela? sí y en ese momento pues estaba había una situación un tanto un tanto delicada con mi familia en mi casa y en venezuela y yo decidí que no iba a regresar yo no iba a regresar. Claro. El abogado, pues me dio dos opciones: o te casas o a pides asilo político. Y cuéntanos cuál, <risa> y como yo no me quise casar. <risa> Antiguamente muchas se casaban. Como yo no me quise casar, yo dije que no me iba a meter y en te, eso. Pero no hasta no, claro. no sé, conquistar a alguien. Porque lo de casarse es muy fuerte. Yo es muy difícil. Bueno, que los que fallo españoles fallo no ahora. quieren compromiso. Si se casa por amor? No, los españoles. Si ¿Se casa por amor? No. Los españoles... <risa> Pero si ¿Se casan por papeles? No, los Uy. españoles no quieren compromiso. Y en dos meses no iba a conseguir a alguien para casarme. Claro. Por, ¿por, tu por amor, para yo creo pedir que mejor político. lo del asilo, político. Pedí el asilo político. Yo creo que es lo suyo. Vamos, sabiendo la otra opción. Y la historia del asilo la político. Historia. Pues como digo, mi papá trabajaba para el estado, estaban atravesando una situación un poco. un poco muy difícil. Este, atentados contra mi familia, amenazas contra mi papá, eh, o o visitas inesperadas de, de lo que se llama en Venezuela colectivos que son gente pagada por el gobierno eh, motorizados que llegan a tu casa y pues gracias a Dios no, no, no pasó, a mayores, pasó a mayores, no pasó a mayores eh, mi papá pues siempre ha estado muy pila y muy atento con todo eso y pues no pasó a mayores y yo pues pedí el asilo político. Bueno, pero fuiste muy luchadora, seguiste trabajando y sacaste a tus hermanos de Venezuela. Sí, justo el mismo día que tuve la entrevista, el mismo día, el 25 de octubre del 2017, ese día llegó mi hermano aquí a, a Madrid. Él, estaba, él estuvo, ¿cuánto tiempo? Un año, ¿no? En Panamá. Un año, en Panamá. Un año trabajando en Panamá. No le fue bien en Panamá. Y pues en son de querer unir a la familia, pues decidió venirse conmigo a trabajar y para que poco a poco podernos poder unirnos. ¿Y eso fue cuándo? que Fernando llegó uh -huh. en octubre del 2017 en octubre del 2017 que fue hace cuando yo. Año y medio, hace un año y medio. Año y, medio. ¿Y, y luego, pues me traje a esta señorita aquí hace <risa> señorita que tres, meses, tres meses. Tres meses. ¿no? tres meses acá. Hace tres meses. ¿Hoy? Sí, hoy. Hoy hace tres meses. Hoy hace Ajá, tres meses. Feliz mira, cumpleaños residencia. para mí. Feliz cumpleaños. <risa> no ha sido fácil porque bueno. Aquí uno tampoco se gana millonada. No, y, y tampoco está la vida muy barata no, ya no, Hombre, sabemos. comparado con aquello, sí, pero... Yo tengo si un chiste... Pero aquí no te creas tú que estamos... Yo tengo un chiste que yo digo que la magia que hago yo con el dinero no se la conoce ni Harry Potter Eso lo puedo certificar, <risa> eso sí es verdad Y ella estira el dinero, yo no sé, ella como que lo amasa y lo estira Como una pizza Pues <risa> no fue fácil, pero bueno Ya está ella aquí, ya en dos semanas, cual, por favor de Dios, están mi mis padres aquí también y ya nos unimos los cinco es después eso, de tres años yo tengo dos gracias, años que no veo a mis papás eso es gracias a la dedicación de ella más que todo y yo sé que muchos venezolanos son como ella y está aquí echándole ganas la pone a llorar pues, pues, muchísimas gracias por llorar. tu testimonio ¿eh? bueno hermana muchísimas gracias por tu testimonio ella es este merendo ejemplo de todo venezolano que le echa ganas afuera de su país yo sé que no eres la única pero es una gran persona y yo la amo mucho <risa> Bueno, muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Gracias por sintonizarnos y denle un me gusta. Sí. Suscríbete.